Hola, muy buenas tardes, noches, tengan todas y todos ustedes. Eh, antes que nada, bueno, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a, a platicar con ustedes de, de, de, de, de un tema que a mí en lo personal, se los digo, es un tema que me gusta porque me gusta platicarlo, me gusta trabajarlo. Y, y en ese sentido vamos a trabajar o vamos a, a exponer el tema... Eh, prácticamente de tres de tres rubros, de lo que de ahí se derivan otros tantos más que vamos a comentar, que es el tema de la CUFIN, de la CUCA, rebotándolo siempre bajo el enfoque de los dividendos. Entonces, es el tema que vamos a, a ver el día de hoy, si me permiten les voy a compartir eh, pantalla para que tengan, tengan el, el material a, a la vista. Listo, aquí está, ya lo deben de estar viendo por ahí. Y, y bueno, ¿cómo vamos, a, ¿cómo vamos a desarrollar la sesión, muchachos? Les digo muchachos porque, bueno, tengo dando clase 21 años y así les digo a todos mis alumnos de cariño. Además de que siendo honestos, todos estamos muchachos. Entonces, eh, en ese sentido vamos a, vamos a, a platicar de este, de este tema. ¿Cómo les pediría que, que lleváramos la sesión para que le saquemos mayor provecho? Eh, pues muy sencillo, miren, a mí lo personal, eh, mi forma de, de exponer, siempre lo he manejado como una plática, sea personal, o sea, bueno, sea presencial o sea virtual, a mí me gusta platicar. Entonces, en ese sentido, yo voy a platicar con ustedes del tema, el tema es muy, es muy, es muy claro, pero sí quiero que se sientan, pues, con la confianza de que esto sea una charla, si lo quieren ver así, charla entre amigos, entre colegas, y siempre con la intención, pues, de, de pues, proporcionar o para aportarles, eh, pues, son ya... Si mal no recuerdo, han de ser unos 25 años de experiencia profesional y siempre pues poniéndole sobre la mesa a las personas que me hacen favor de escucharme, pues esa, esa, esa experiencia, ¿no? A veces hay cosas que las hemos aprendido, eh, ahora sí que en, la, en el cielo y a otras las hemos aprendido en el infierno, pero lo importante es que las hemos aprendido. Y la idea pues es esa, esa la, la intención de estar aquí con, con, con ustedes. Siéntanse en confianza, también las, y los invito muchachos. Eh, si tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, pues con toda confianza yo estaré pendiente aquí del chat de la aplicación. Para este, Saludos, Esteban, buenas tardes. Este Voy a estar aquí pendiente del chat del, del Zoom. Eh, si alguien quiere hacer uso del micrófono, también con todo gusto este, los escuchamos. Digo, La idea es que nos quitemos a veces un poquito la pena que, que tenemos de, de hablar en público, ¿no? aunque, sea, aunque sea virtualmente. Entonces sean bienvenidos, espero que la charla les agrade. Hoy es una parte, va la primera parte, y mañana concluimos con, con, con, el, con el tema en, en, en cuestión. Por lo tanto, si, si hubiera alguna pregunta, y a lo mejor el día de mañana la quieren hacer, también se vale, ¿no? Este, A lo mejor les hago algún par de comentarios y se los llevan, los reflexionan, y mañana los rebotamos, qué bueno. La idea, la idea pues es esa, ¿no? Y pues no me queda más también agradecer a, a Census que nos pues que no, nos invitan de manera más o menos regular a, a los eventos, y con esto con esto comenzamos. Para sacarle mayor provecho a la, a la sesión, les voy a pedir, por favor, que tengan el material, si es que ya lo tienen, si no, eh, la, la, la, la, la familia Census, el equipo se los puede proporcionar, o si no, también yo se los proporciono, ahorita no tengo, porque no tengo inconveniente, pero tengan a la mano, muchachos, una, una hoja de cálculo, una hoja de Word, una libreta si lo quieren ver así, para que puedan tomar algunos apuntes y puedan sobre todo fortalecer con, con alguna idea, algún punta algún fundamento adicional que platiquemos, este, eh, que platiquemos para los efectos de que le tengan mayor fortaleza en el tema. Yo creo, mejor, no creo, estoy seguro que momen, al momento que ustedes están en una plática de, de capacitación, pues la intención es aprender, capacitarse, confirmar algún criterio, ver puntos de vista diferentes o confirmar los que ya tenemos, también se vale. Y en ese sentido, bueno, tengan, tengan este, pues tengan esa confianza, ¿no? Entonces yo les pediría siempre, tengan ahí algún apunte para que lo, lo rayen y después lo profundizan. Si nos da tiempo hoy, si no, sin falta, mañana, les voy a, les voy a regalar... Tres herramientas que son gratuitas para ustedes, para que puedan sacarle provecho a estas herramientas en lo personal y en el trabajo. Son herramientas que yo he descubierto, eh, eh, ahora, ahora a raíz de la pandemia, ya les platicaron ¿no? un poquito más adelante que yo era un contador muy arcaico, este, ocupaba las herramientas prácticamente por lo, lo más básico para sacar el trabajo, y descubrí que pues puedo tardarme mucho menos, Haciendo uso de herramientas que todos tenemos en las tabletas, en los celulares, en las computadoras, y que ahí los tenemos, son gratuitos y que no los aprovechamos. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes ya los conocen, a lo mejor no, y la intención sería que lo que no conozcamos, lo conozcan y lo aprovechen en el desarrollo de su ejercicio profesional poquito más adelante, ya eh, según como vayamos viendo el tema, les daré un receso de unos 10 minutitos para que vayan al baño, un cafecito, y, y bueno, con esto continuamos, ¿no? este Nos dice aquí Francisco, eh, es un gusto estar aquí. Eh, Francisco, lo mismo les digo, es un gusto estar aquí con ustedes. Nos dice Lidio América, ¿puede proporcionarnos este, el material por este medio? Pues fíjate que sí, sí puedo, con todo gusto, si me dan un segundito, se los voy a poner aquí en el chat del... Se los voy a poner aquí en el chat de... De la, de la plataforma para que lo puedan ustedes eh, tener. Denme un segundito, se los comparto de inmediato. Ahorita ahí va, ahí va, ahí va, no se me desesperen. Listo, ahí les va el material para que lo tengan y lo puedan, lo puedan ir siguiendo. Y ese mismo material que vamos a vamos a tener aquí para para la charla este material que tienen aquí a la vista ahí les va Se está cargando aquí en el chat. Ahorita ya les va a aparecer para que lo, lo puedan descargar y lo puedan ir siguiendo. Y es exactamente el mismo que les, podía, les estoy proyectando a ustedes. Es el mismo que, que pueden ustedes ir siguiendo. Ya está aquí en el... Este, ahí está. No hay uno de nada. No tienen que agradecer. La idea es que estamos aquí. Es una charla entre amigos y vamos a sacarle provecho. Y bueno, vamos a darle a que es mole de olla para que nos rinda el tiempo. En primera instancia, eh, hay, que, hay, que, hay que tener en cuenta que al hablar de Cuca y cufin es implícitamente hablar de ganancias que generan las personas morales y es la manera, digámoslo así, tradicional de remunerar a los socios o accionistas de una persona moral que tiene un fin lucrativo. Aquí hacemos un parteaguas, muchachos, en el sentido de que vamos a clasificar las empresas en dos grandes grupos, o empresas, o si quieren llamarles, personas morales, o con los nuevos términos rimbombantes de ahorita, que se les llaman personas jurídicas también, eh, así se les conoce a las personas morales, hay dos grandes grupos de acuerdo a la clasificación dogmática entre sociedades lucrativas y sociedades no lucrativas. Las sociedades lucrativas son aquellas cuya finalidad de constitución es generar ganancias. Las no lucrativas, su finalidad no es generar ganancias. Sin embargo, gen, eh, manejan recursos. Pero, oye, Edgar, entonces, si las dos manejan recursos, ¿dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia es muy sencilla. Una sociedad que está constituida bajo un enfoque mercantil... El fin que persigue es generar utilidades. Una sociedad que se constituye con el fin de llevar a cabo actividades cuyo, cuya intención no es la de remunerar a los que forman la sociedad, sino de beneficiar al beneficiario final a través de un servicio, en ese, en ese vaivén de clasificaciones, la ley del impuesto sobre la renta las, las, las divide inclusive en dos títulos. Hay un título 2 y hay un título 3. Vamos a encontrar que puede haber híbridos, como por ejemplo, oye Edgar, es que yo tengo un despacho de contadores, vamos a verlo en nosotros, ¿no? Y bueno, pues yo soy un despacho de contadores, presto servicios, pero soy una sociedad civil, no soy mercantil, pero tributo en título 2. ¿Cómo remunero al socio? En aquel grupo de, de sociedades, ahí la remuneración del socio se da bajo un enfoque muy diferente al de una sociedad mercantil. Tan es así que en una sociedad que no es mercantil, que no es lucrativa, pues al socio yo le pago un remanente distribuible que al final del camino, ustedes saben, se asimila salarios, de acuerdo a 94, fracción 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Pero resulta que tengo una sociedad mercantil, ahorita veremos de cuáles, y bueno, pues le voy a dar una lana al socio, pero es una lana derivada de dónde? De las utilidades que tiene o que ha generado. Entonces es lo que vamos a ver el día, el día de hoy. Y las preguntas que tengan, al momento que las tengan, no las dejen para después, háganlas. Y les comento, quien quiera hablar, lo escuchamos con todo gusto. ¿eh? Antes de comenzar, a ver, nosotros hablamos de que queremos repartirle dividendos a los socios de una sociedad mercantil, hay siete tipos de sociedades mercantiles, hay que entenderlo así. Pero antes de ver el resultado final de lo que es un reparto de utilidades, el contador hoy tiene más que nunca la obligación de entender cómo debe de ir caminando en la vida contable y fiscal de las sociedades. Aquí voy a hacer un pequeño comentario, tómenlo con mucha reserva y prudencia, por favor. Si ha estado en este momento, creo que por más el día de ayer, inclusive yo hice una publicación en el, en el Facebook. Ustedes saben que hoy ya se está discutiendo en el Congreso el paquete económico para 2022. Todo mundo lo sabemos. No faltó el genio que ya está, está vendiendo cursos de ese tema, ¿no? Y digo, no faltó el genio porque todavía ni siquiera se, se, se empieza a votar y hay quien inclusive ya se atrevió a vender cursos, ¿no? Bueno. El contador público hoy debe de entender que llegamos hoy, creo yo, llegamos al punto donde tenemos que ser sumamente inteligentes, de ser profesionales ordenados, que sepan combinar perfectamente la parte contable y la parte fiscal. Yo les voy a dejar una reflexión, apúntenla en letras chiquitas si quieren, grábensela. No esperemos ser buenos fiscalistas si no somos buenos contadores. De entrada, apunten esa frase y que no se les olvide hoy entramos a una fase donde creo que en algún momento yo lo pensé hace muchos años que íbamos a llegar, no sabía cuándo, ni dónde, ni cómo, pero ya llegó. Hoy, muchachos, no esperen ustedes ser un buen fiscalista si no son buenos contadores. Y el comentario va enfocado a los contadores. Si aquí nos acompañara por ejemplo un abogado, oye Edgar, pues a mí no me metas en tus embrollos, ¿verdad? pues yo soy abogado, estoy de acuerdo. Mi comentario, muchachos, va para el contador. Hoy, más que nunca tenemos que entender que para cualquier tema fiscal lo primero que debo de tener en orden es mi contabilidad financiera. Si yo no tengo mi contabilidad financiera en orden, olvídense poder ser un buen fiscalista. Es a lo que la autoridad fiscal le está apostando a que inclusive dicen por ahí que esa reforma 2022 es tan positiva, es tan perfecta y exacta, que para 2022 ya no se ocupan contadores no saben a mí la risa que me da ayer que estaba leyendo por ejemplo las reformas al código fiscal digo no ocupan un contador Chihuahua si ni el propio contador entiende la reforma ya no más quiero ver que le entiende un contribuyente ahora ahí hablan no es que se, se, va a, se va a eliminar el RIF porque van a hablar de un régimen de confianza y todo mundo que no es contador se la cree oye, pues me están diciendo que está tan fácil esto que ya no se ocupan los contadores. Me pongo a leerlo yo que soy contador con 25 años de experiencia y digo, ay, Chihuahua, aquí qué quieren decir, ¿no? O a, o a, a qué se refieren. Y yo, a uno que tiene años de experiencia, que esto se dedica, se te complica. Yo nomás quiero ver al cristiano, y no está al cristiano Ronaldo, al cristiano que de veras crea que hoy no se ocupa un contador para que el negocio sea un negocio. Entonces, dicho lo anterior... Al hablar del tema de dividendos, si queremos hacerlo bien, sacarle provecho a la figura. Aquí les voy a dar un par de tips de ahorros de impuestos totalmente válidos, legales todos, obviamente, para que le puedan proponer a sus clientes alternativas que les generen ahorros de impuestos decentemente. El tema de dividendos es un tema padrísimo, aquí lo vamos a ver, donde creo que les voy a dar un par, o tres o cuatro o diez ideas, las que resulten, para que vean cómo podemos generar de una idea varios beneficios. Pero ¿para qué sucede Primer punto que tenemos que tener. Muchachos, indudablemente, tenemos que tener al día los estados financieros. A, a, a fuerza, quítense de la cabeza de momento que existen los impuestos, lo fiscal, déjenlo en una esquina, ahí guárdenlo, Oye, Edgar, ¿y por qué? No son importantes, no. Sí es importante, pero ese es el paso 2. Yo no puedo llegar al 2 si no he caminado el 1. Por lo tanto, lo primero que debo de tener a la mano y bien son los estados financieros. ¿Cuántos son, muchachos? Cuatro. Son cuatro básicos. Estado de resultados, estado de posición financiera, estado de flujo de efectivo y estado de variaciones de capital contable. Los contadores hoy, y por eso los puse aquí en el inciso A, cuando menos, digo, si ya quiero sacar la chamba por sacarla bien, más o menos bien, deben de tener al día el balance y el estado de resultados. Sin perder de vista que también el de flujo de efectivo, y lo vamos a ver ahorita, cuando ya veamos los ejemplos prácticos con números, el estado de flujo de efectivo es indispensable y el de cambios de capital también. Hoy, ¿qué pasa? Fíjense. Yo les digo, tienes que tener a la mano los estados financieros básicos. ¿Saben qué hacen la gran mayoría de los contadores? A lo mejor hasta la pedrada les va a caer a ustedes. Ah, espérame, déjame sacar los estados financieros. Dejen entrar al COI, al Compact, al MicroSIF, al Contrafiscal, al Contavisión, al que quieran. Ya, ya está ahí la pantalla. Eh, ah, mira, dice reportes. Abren del menú, reportes, balance, estado de resultado. Le dan un clic y lo bajan a Excel y luego ahí le van a cambiar el tipo de letra y colores para que sea bonito. ¿Y la información que No, bueno, pues ahí está. Pues sí, ya vi que ahí está, estará bien. Están bien las cifras que están reflejando en el estado financiero. No saben ustedes la gravedad que implica entrar al tema de dividendos si los estados financieros no están bien hechos. Puede darse el caso gravísimo que ustedes en su cabeza crean que están repartiendo dividendos y a lo mejor están repartiendo el capital por falta de cuidado. Fíjense lo delicado, ¿eh? Y se puede llegar a dar el caso extremo que reparten capital que ustedes piensan, sueñan o alucinan, que son utilidades, y pueden caer en una causal de liquidación de la sociedad. Fíjense hasta dónde podemos llegar por no tener la contabilidad al día. Y bien, ¿cuántos de ustedes contabilizan realmente... Respetando las normas de información financiera. Hoy, el contador, con lo menos yo lo que veo con mis colegas alrededor del, del país, todo el mundo se preocupa por no tener broncas con el SAT y que si el CFD que si está bien, que si se canceló, que si se contabilizó, cómo se contabilizó. Oye, la información contable sí si está bien. Así como le quieres dar gusto al SAT le das gusto a la contabilidad porque acuérdense que al final del camino yo les voy a platicar una anécdota a raíz del tema del COVID el año pasado cuando esto se puso color hormiga que igual no se ha compuesto del todo pero ya es un poquito menos delicado muy poco el año pasado varias de las empresas que yo atiendo y, y lo digo con gusto, no es soberbia no es presunción, no lo tomen así por favor Varios de mis clientes lograron mantenerse a flote. Nada más una sola empresa sí cerró. Pero todos los demás a tiras y tirones lograron salir a flote. Porque cuando yo vi que el problema se iba de veras a poner color hormiga atómica. Lo primero que hice fue ver los números. A ver si el negocio podía salir del atolladero. O si era más económico o conveniente cerrarlo. Para esto, cliente, aquí están las cifras. De acuerdo a nuestros números, si vamos por este camino, la libramos de panzazo, pero salimos. Y a una empresa sí le tuve que decir al empresario, ¿sabes qué? Es mejor que hoy cerremos, aunque te pierda como cliente, pero tú no vas a perder tu patrimonio de estar invirtiendo al negocio sabiendo que no tiene solución. Tu negocio está desahuciado. ¿Qué, tanta, qué tanto tiempo quieres que el negocio esté sufriendo? Que es tu dinero, tú decídelo. Lo vas a mantener sufriendo tres, cuatro meses, te vas a quedar en la calle, porque el negocio es incostiable. ¿Qué me dijo el cliente? Edgar, ¿qué me, qué me recomiendas? Cierra mañana. Cierra mañana. No prolongues el sufrimiento de la, de la empresa y cuida lo poquito que te quede en la bolsa para que empieces otro negocio algún día. Me hizo caso y ¿qué creen? Hoy ya empezó otro negocio, o sea, matamos uno y hicimos otro. Y digo hicimos porque siguió conmigo, ¿no? Entonces, muchachos, si queremos darle dividendos a los accionistas, debo de tener mis estados financieros en orden y al día. Yo les recomiendo como sugerencia, tengan la política en serio, pónganse la meta, sí se puede. ¿eh? Oye, al principio es complicado, sí, a mí me costó mucho trabajo, pero lo logré. Yo mes a mes, mes a mes entrego los estados financieros de mis clientes, sin importar el régimen. ¿Cómo que sin importar el régimen? No, es que cuando yo mi chip de contador trabaja como contador, me olvido del SAT. Para mí en ese momento el SAT no existe. Existe en mí, en mi interior, el contador que me hizo ser contador y es lo que yo le entrego a mi cliente. Yo ya le estoy mostrando si el negocio es negocio y cómo darle su dinero a través de utilidades. Si yo veo que el negocio no es negocio, pues ¿qué le doy? ¿O qué le voy a pellizcar el negocio? Entonces tengan por, por política, no se esperen a fin de año porque es otro error. No, bueno, pues es que los resultados son anuales, espérame, ¿cuáles resultados son anuales? Y me contestan, es que la declaración anual, por eso, eso déjamelo ahorita, ahorita vemos los impuestos, no nos metamos en ese tema ahorita. Lo vale, Vamos a ver un poquito más adelante, les voy a dar todos los fundamentos, pero hoy veamos la parte contable estados financieros vamos a pensar que ustedes ya, ya me entendieron el punto y ya lo tienen perfectamente claro y a partir de lunes lo empiezan a trabajar para hacerlo bien o hacerlo mejor segundo punto importantísimo yo no puedo muchachos tener en mi cabeza el proyecto de entregar dividendos o utilidades si descuido la parte legal ¿Qué es la parte legal bueno pues creo que me queda muy claro que si yo voy a entregar dividendos, el, fíjense, ¿eh? algo tan simple y tan sencillo y tan olvidado. Si yo voy a entregarle dividendos a un accionista, el dividendo lo tiene, tiene derecho a recibirlo en proporción de lo que aportó a una sociedad, ¿no? Eso todo el mundo lo sabemos. Oye, Edgar, yo en una empresa somos dos socios a partes iguales bueno, pues a uno le toca el 50 y a 1050, sí. ¿Dónde dice? Pues en tu acta constitutiva. En tu acta constitutiva tienes que tener tu acta constitutiva bien estudiada, bien analizada, y después del acta constitutiva vienen las, vienen atrás de esta las actas de asamblea. La ley de sociedades mercantiles dice: mira, hay ciertos supuestos de acuerdo al artículo 226 de la ley de sociedades mercantiles que te obligan a que hagas un acta de asamblea cuando menos por cada ejercicio social. La que debe de estar hecha a más tardar dentro de los cuatro meses del ejercicio siguiente. Terminó 2020, yo tengo hasta abril, hasta abril de 2021 para hacer mi acta de 2020. Termina 2021, que ya casi termina. Tengo hasta abril del 2022 para hacer mi acta de asamblea ordinaria, porque dice la ley de, de sociedades. Tienes que hacer cuando menos una donde describas qué fue lo que pasó en la sociedad. Y si hubo alguna causal especial, entonces harás un acta o actas extraordinarias. Por lo tanto, yo tengo que tener al día el expediente legal en los términos de las leyes mercantiles de la sociedad. Actas constitutivas y sus actas de asamblea. ¿Cuál es la novedad con la que nos encontramos en la realidad? Hay empresas que tienen 15, 16, 20 años, y la única acta que conocen es la constitutiva. Si esto no es cierto? Seamos honestos, si esto no es cierto? Vas a la empresa y empiezas a preguntar, no, pues la única acta que tengo es la constitutiva. Y hay socios que ya entraron, otros que ya se fueron, otros que ya se murieron. Y esos huecos, ¿cómo los tapas? Oye, Edgar, ¿se puede resolver? Sí, todo se puede resolver, pero a la empresa le cuesta tiempo y dinero que se pueden ahorrar. Hoy, yo creo que cualquier persona sensata busca traer resultados gastando lo menos. Por lo menos yo así lo hago en mi persona, ¿eh? o en mi despacho, y se lo transmito a mis clientes. Tercero, importantísimo.